Salió madre, raza. Perdemos el tron, a lo mejor, lo, a lo mejor está vigilando en los peces. Papá, ya no me ¿Qué puedo decir? imaginar. ¿Algo va a ser rino? Aquí hace mucho calor. Allá, hace ¿Lo ha hecho aquí? La sí, ahí donde topa. ¿Se hace malas? ¿Estás listo? Dime que vas a subir este video a mi canal. No. Pues nunca hay nuevo contenido, papá, no. Nunca hay nuevo contenido ni nuestra. Ah. ¿Qué ¡Vámonos! Suscríbanse ah. a mi canal si quieren más contenido. Y también denle más like. Bye a darle para llego. que sea nuevo contenido. ¿no? Nos vamos a la playa, otro viaje a la playa, otro video. traer la camioneta. A ver cómo nos va. Pasa llegando a Rosarito, chillen con la banda, ratillo de desestrés de la vida cotidiana. Miren ¿no? en mis <música> sí, redes sociales. Aquí, ojo, vamos a dejar el teléfono de este muchacho para las interesadas acá. El OnlyFans, fans, que suscriban. ¿Cuánto cuesta al mes? 20. ¿20 pesos? O 20 dólares. Dólares. Ah, bueno. Es que estamos acá del lado, Gabacho. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ya te quiere salir. ¿Te tomaron fotos? Sí. Obviamente ya está en YouTube todo. Sí. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> y ahora la televisión, pero me encerraron allá? Sí. Salió vale, oh madre, Rosa. ¿Qué acaba de pasar, Anthony? Perdimos el dron. A lo mejor se lo... A lo mejor está vigilando los peces. O lo Yo mejor creo que se sí, lo ¿verdad? comió Kraken. ¿Quién? El Kraken. No, a lo mejor se comió nuestro dron. O lo mejor nuestro dron está tan y cundido. ¿Quién sabe? Pero lo malo es que no podemos hacer videos. O sea, no podemos hacer videos en el aire. No. Ni modo, banda. Cuando... Actualización de último minuto, raza, valió madre el perón, se voló y.. De repente perdimos la señal, parece que cayó al marche. Es como si se destruyera, como los monstruos de Power Rangers, así que explotan. Sí, ¿verdad? Mira, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó. Corre, ahí cayó, corre, ahí cayó. Eh, no es cierto, te engañé. Valió madre, Rosa. Este viaje se convirtió en una verdadera tragedia. Perdimos el dron. En una pesadilla. Ahora. Bueno, bueno, dinero en este video para que nos compremos una <risa> computadora gamer y, y que jugamos. jugamos. ¿No? No, güey, valió madre. Rosa, ni pedo. Como pueden ver aquí en esta pantalla se ve la última ubicación de que tenía el dron, güey. Entonces marca que son como unos 100 metros hacia el mar. Entonces, pues. Dice que cuatro minutos caminando. No creo que podamos hacer eso a menos de que seamos Jesus Christ. Y pues no lo somos. Chale, rosa, el pedo. Va a tocar actualizar a huevo el dron, pero. Ah, chingada madre. Pues ni pedo, güey. Ya que mantendremos en contacto y pues hay que tratar de disfrutar el día lo más que se pueda. ¿no? Papá, papá, yo lo mejor... ¿Qué? A ¿Lo mejor qué? <ríe> es que se me lo que te digo de ¿eh? Chale, Rosa, por lo menos dejen un like, suscríbanse y activen la campanita y todas esas cosas para que... También de mi canal. También de mi canal para que pues acá entre la motivación, no, porque la neta pues sí me agüité poquillo, güey. Pinche dron ya le tenían hasta cierto afecto. Te dejamos el link en la descripción para, para comprarse ese dron y también para que vayan a mi canal y le den like y suscripción. Ya escucharon a Anthony, vayan y denle like al güey para que no esté dando lata. Y pues ni modo. Y aquí va a quedar este control como un bello recuerdo de lo que un día fue. ¿Cuál sería una buena canción de despedida para el dron, güey? Una, de, una triste. La de... Yo soy tu amigo, fiel. Vale, soy... madre, raza. viaje a Rosarito para perder el dron. Ni pedo, güey. Yo soy tu amigo, fiel. Yo soy tu amigo bien yo soy tu amigo bien ya que había hecho hasta mis letrillas acá en la playa, mira güey, para que salieran el pinche video y hacer acá unas pinches fotos bien perronas valió madre, carnal ni modo, ¿qué vamos a hacer ahora? tendremos que grabar desde tierra ni pedo, eh? o sea, como dice el anterior, vas a tener que grabar desde tierra chale, güey, es que ¡Pinche dron! La neta sí estaba bien bien. Papá, se me ocurrió una idea que, ¿sí de aquí. que hagamos una serie aquí en Tijuana. ¿De qué? O sea, de cómo nos va en nuestro viaje. ¿Sí? Y como lo hicimos con lo de la playa. Ok. Dale pues. De modo, raza, vámonos a lo chingo. caído, caído. Y lo sí. caído fue el dron. Se cayó al mar, yo creo. Es lo más seguro, la neta. Tal ¿Vale, vez. Y es Tijuana, es una serie de Tijuana. Como lo hicimos con los que ¿verdad? Sí, pues sí. Ya hay que disfrutar, hay que chingamos una cheve comer y pues ya. Dios dirá, camarada Ya quisiera yo comenzar. Primero, tenemos que poner tirantes. Y ahora, tenemos uh. dos. Cuando voy a arriba, vemos que no me voy era era FR FRKODS. Así es como termina un día triste en la aeronáutica de México Un dron perdido, nunca me había pasado La neta sí me siento medio aguitado Porque quien iba a pensar que en un viaje como este Tenía planeado sacar unas fotos chidas de la frontera y pedos así Valió verga su pata del mameitor, Ni pedo sea, así pasa Lo bueno es que hay vida y hay salud Vamos a comprar un dron más chido aún like